El dirigente comunitario Domingo Méndez dijo este jueves que las problemáticas siguen en el sector Espínola de esta ciudad, por lo que espera que las autoridades competentes las solucionen. Bueno, la situación de la Espínola es la misma. La calle, lo que concierne la primera etapa, está abandonada. El ayuntamiento construyó algunos contenedores que nosotros lo agradecemos, pero no, todavía no han podido echarle algún cacajito para acondicionar una calle para que en estos tiempos que son de lluvia sean transitables ojalá lo hicieran antes de que finalice este mes y lo que concierne el agua que sabe que inapa estuvo por la comunidad en la entrada tratando de resolver el problema y eh, duraron un día excavado, no encontraron el tubo nosotros ya ojalá nosotros no estén aplicando la leyenda de de Enrique Blanco, que llegaba a una esquina y preguntaba por Enrique, y si decía que cogió para el este, salía a buscarlo para el sur, para nunca encontrarse. Y hoy estábamos nosotros allí en Inapa, hablábamos con el ingeniero, con César, porque nos habían dicho que en esta semana volvía a terminar el trabajo. Entonces, el temor de nosotros es que el ayuntamiento, que ha estado bachando alguna calle, que es su trabajo, pudiera eh, bachar esa calle y hacer un edificio a nosotros para que se termine a resolver el problema del agua, porque no podemos ya pasar este mes sin agua. Y en